Hey hola que tal, antes de empezar primero les daré el aviso, de que a partir del jueves 16 de junio 2022, los videos de momentos divertidos, ya sean los de Garden Warfare y Barol Fortnite y Borville, les cambiaré el título, a todos los videos de momentos divertidos, para que se den una idea, pasarán de esto, a esto. Sin embargo, en caso de que eso me reduzca las vistas de los videos, les volveré a poner el título original. Les quería avisar de esto, solo en caso de que se lleguen a confundir con el título de los videos. Bueno no quiero quitarles más el tiempo, así que disfruten del video. ¡Agaré una en la putaza! ¡Agaré en la putazo. Eso fue fácil. Nada puede malirse. ¿Eh? ¡Se puedo volar! mis sueños puedo realizar? ¡Eco de pinche ¡Eco de de pinche ¿Qué pedo? ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Tengo miedo! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio que estoy solo ¡No tengo elección! ¡Pero es un sacrificio! ¡Te estoy dispuesto a aceptar! ¡No lo hagas, buddy! ¡Te queremos! ¡Nope! ¡Todo terminó, señores! ¿Qué ¿Caíste? Sí, mejor corre. Últimas palabras. <risa> tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Virgen mi esta Santa, que estás en el cielo. Santifica a tu nombre. Me lleva lo que me trajo. Uh. Target. Aquai. Miren ese niño es mongolito. <risa> Así te queríamos pillar maldito. Problema resuelto. ¡Todo basura! ¡Eres una completa vergüenza! ¡Lástima de vato tan madreado, tato jodido! Por si acaso. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Aquí, Fred! Surprise motherfucker. Buen intento, paposo. Me perdona. <tose> Amigo mío, estás soberanamente ja ¡No, no, no, no! <risa> Perfecto. ¡Ay, vaya, vaya, hijo de tu ¿A qué no te esperabas esa, verdad, carnal? ¡Ah! No me esperaba! Eso. Pero me esperaba, no esperar nada, así que no cuento ¡Ya puedo! ¡Ya llegó la verga! ¡No puedes, Bruce! ¡Que se arman no? los putados! Mira un extraterrestre. No duraste ni un segundo, ni un segundo. Sí, te quería agarrar, puerco. ¿Ah? Hola, buenas tardes yeah. Chale, mi amigo No le hagan caso